Hola, mi nombre es Violeta y llevo casi un año haciendo yoga con Danieli y venía un poco pues a contaros los cambios que yo he notado desde que empecé a hacer yoga hasta ahora. Eh, lo primero que noté fueron cambios físicos. Eh, tu cuerpo empieza a cambiar muy rápido y, y la verdad es que pues eso te anima ¿no? a seguir pero ya a nivel espiritual, a nivel mental, pues eh, los cambios desde mi punto de vista son muchísimo mejor porque te cambia, te cambia el chip, empiezas a ver eh, la vida de otra manera, a tomarte las, los conflictos habituales de la vida con mucha más tranquilidad. Eh, yo noto pues que, que, bueno, que incluso empatizo más con las personas y estoy más conectada conmigo misma, que creo que era algo que me hacía mucha falta. Me, me estoy conociendo a unos niveles que no, que no podía imaginar. Quizás sea porque cuando se practica yoga pues pasas tiempo contigo misma y empiezas a conocerte desde dentro. Y desde luego es algo que recomendaría a todo el mundo porque es una experiencia que, que lo único que tiene son beneficios para, para ti mismo. Eh, al final eh, es, una, es una práctica que te, que te engancha porque yo empecé haciendo dos clases a la semana y, y bueno, pues... Ahora, como hacemos las clases online, tengo la suerte de que tengo las clases grabadas y, y eso pues me, me beneficia muchísimo porque puedo hacer las clases cuando, cuando yo quiera, en cualquier momento del día y, y en vez de hacer dos, dos clases al, a la semana, pues al final eh, lo practico prácticamente todos los días y al final eso te cambia muchísimo la vida. Lo conviertes en un hábito y es algo que necesitas hacer porque te sientes mejor y, y tu día cambia completamente. Da, de Daniele pues tengo que decir que, que es una persona increíble, te transmite muchísima paz y, y bueno yo creo que un, un buen maestro ¿no? Eh, no, no se preocupa de brillar él sino de que, de que tú saques tu luz. Y creo que eso es lo que Daniel y hace con nosotros. Nos ayuda a que, a que nos superemos día a día porque el yoga es algo sorprendente. Tú ves a la gente haciendo posturas que te parecen increíbles y, y ni te imaginas que tú puedas llegar a hacer eso. Y con el paso del tiempo, mmm, un día por sorpresa dices: Sí, lo estoy haciendo y la verdad es que eso te, te hace sentirte muy bien porque bueno, pues vas superando metas y yo pues, na nada más que estoy agradecida de, de poder practicar yoga y desde que he empezado nada más que ha habido cambios positivos en mi vida así que, así que voy a seguir, un beso.